María Nelsida Damián denunció este viernes que fue víctima de atropellos por parte de agentes de la Dirección de Control de Drogas. Asegura mantienen su vivienda en total zozobra. Nosotros estábamos acotados y cuando estábamos acotados eso le hacen a la puerta tuntum y que no se en el suelo. Y así mismo fue cuando el hijo mío agarraron al hijo mío con un cuarto y lo llevaron para allá, lo agarraron ahí, lo llevaron para el cuarto yo no sé si fue que le estaban dando que. cuando yo le digo yo tengo que ir porque yo soy la mamá de él yo tengo que verlo, que mi casa se agarre dice, no, usted no tiene que ir, quien tiene que ir ahí lo llevaron y vino una una de la policía esa y me dijo, me dijo, una funda mi hijo no tenía droga, usted oye, Ellos dije, no, es pues que llevamos el saco, no tenemos nada. Digo, yo no me explica, yo sé que ustedes la van a poner. Pues ellos le pusieron parece, porque ellos sacaron una cosa en una funda, yo quiero saber lo que es eso. A mi hijo, yo estoy seguro que ellos le dieron allá adentro. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.